Voy a leer para ustedes el capítulo número uno de la novela Balmer Park. Capítulo 1 La Gitana. Algo me dice que esta historia es para un ser humano. Vea, esta noche hay fiesta. Se han reunido todos alrededor de la enorme fogata. Desde los balcones se asoman. Han dejado sus labores y están allí, atónitos. Sus rostros iluminados de rojo por las llamas, de negro por la noche. Mantienen la boca abierta de admiración. Están inoptizados. Ninguno quiere dejar de mirar las bellas flamas. Es obra de la ciudad, porque todos ayudaron con la hoguera. Entre todos consiguieron los leños y ayudaron a encenderla. El orgullo de la ciudad enardece, tanto como las mismas llamas que casi queman el cielo. Por fin, un elemento novedoso en el ambiente. A lo lejos, muy a lo lejos, se oye débilmente una pandereta. Tupá, tupá, tupá, tupá. Otra vez y otra vez, y más fuerte, y ya no solo es la pandereta, se escucha el cascabeleo de muchas pulseras, son finísimas alhajas las que chocan, el sonido es tibio y melancólico, más fuerte se oye la pandereta, muchos en la plaza lo están notando, y en sus caras se dibuja una mueca de alegría, pero la retienen, quieren explorar y gritar eufóricos, pero saben que sus gritos de júbilo no dejará oír el ritmo, Tupá, pa, tupá, pa, tutupatú, tupá. Tu, tu Aquí viene. Más se oye y más se oye. Tupá, pa, tupá, pa, tutupatú, tu, tu pa. Los amigos, como en todo gran momento que viven juntos, voltean a verse a los ojos y piensan. Hemos vivido tantas cosas juntos y esta será una más. El corazón se les acelera. Respiran hondo. El batir rítmico de la pandereta se oye más fuerte. Unos ya empiezan a bailar. Se oyen los primeros gritos animosos por todos lados la pandereta resuena en oídos de todos, unos baten las manos, otros mueven las piernas, repentinamente la mirada de todos se llena de asombro porque en el fuego se esboza una fina sombra, una hermosa figura de mujer entre las llamas, nace del fuego la gitana y queda a la vista de todos. La ciudad entera pega un grito, empiezan los bailes y los cánticos desenfrenados todos siguen el ritmo de la pandereta y de las alhajas al chocar tupá, tupá, tu tupa. todos bailan, los niños sin preocupación alguna brincotean alrededor de la gitana el panadero da vueltas con su esposa el zapatero gira con uno de sus hijos al hombro el herrero baila sin ton ni son las amas de casa se menean alegres la duquesa empieza a perder la compostura la artesana se mueve no sé cómo describirlo, pero se mueve. Los usureros se quitan la vestimenta. Los frailes alzan levemente las sotanas. Las lavanderas, mujeres sin vergüenza, sacan a bailar a quien sea. Los criados no se miden, pues nunca, realmente nunca, hacen algo divertido. Los carreteros gritan salud al cielo. El campesino anda en desmanes por toda la plaza. Los ladronzuelos juguetean con licor en mano. Los joyeros buscan el destrampe, los mercaderes se entremezclan con todos, los bailarines lucen sus pasos más excéntricos, el bufón pega tremendas risotadas, los circenses colorean la plaza con su número, los trapecistas se descuelgan de las azoteas, dicen que el verdugo movió un poco los pies. La plaza está henchida de vida y serpentinas, de colores vivos y animosos, la ciudad es ahora la sonrisa de un niño al hacer travesuras, todo al ritmo del canto de la gitana. La ciudad es una fiesta enorme, una fiesta salvaje, todos jubilosos y excitados. Después se quitan la ropa, rompen las ventanas, se comen la noche entera. Más tarde duermen y despiertan para bailar más. No hay alguno que no quede vibrante de alegría por las percusiones y cantos de la gitana. La fiesta dura mucho, hasta que el cuerpo ya no les responde más y la gitana los mira todos dormidos en las calles. La luz del sol esclarece poco a poco las locuras cometidas durante la noche. La fogata no es más que ceniza. La reina recuesta la cabeza sobre el regazo de dos lavanderas. El bufón real duerme inconsciente en la cima de una pileta de borrachos. El sastre saca por la ventana de la catedral la cabeza desmayado. La duquesa está adormilada con las gallinas del carnicero los ladronzuelos desfallecidos, tienen las manos en bolsillos ajenos, el usurero se ha recostado desnudo en los candelabros y con la piel manchada por la tinta de los frailes, el zapatero de cabeza pero sosteniendo un tarro de cerveza, la viuda en brazos de un porquero, el carnicero hundido de choya en la olla del estofado, el panadero arriba de un árbol, el guerrero deshecho y sin sus botas. La gitana baja la pandereta, Contempla un poco la calidez del sol que ilumina la escena. Respira el aire fresco de la madrugada. Ve los rotos ventanales de la catedral. Las cabezas desfallecidas asomándose de los balcones para verla. Mira los cuerpos dormidos en posiciones extraordinarias. Los cuerpos desnudos y pintarrajeados. Las caras idílicas como ángeles de aquellos destrampados ciudadanos. Como la fogata ya está apagada, dispersa las cenizas, le echa agua y se marcha. Camina entre los cuerpos desfallecidos por el baile, encuentra a todos con la ropa rota, sin forma, sucios, mal colocados, ni uno solo se ve con dignidad. Mientras los contempla se percata ligeramente que algo va a pasar en la ciudad, que la ciudad no volverá a ser la misma, sin dar importancia sigue su camino. Así llega a las afueras de la ciudad, a una bonita carreta, Alimenta su caballo y sube a la carreta. Se desvanece, se tambalea de cansancio. Los ojos se le entrecierran. Ya no siente el cuerpo. Se deja caer en la cama. Se olvida del peluquero, del zapatero, del guerrero, de la duquesa, de los trapecistas y de ella. Dejémosla ahí, descansar. Hablemos en tono bajo para no turbar su sueño. Bien merecido lo tiene. A todos hizo bailar, a todos hizo reír, a todos hizo rebosar de vida. No habrá uno solo de aquella ciudad que diga haber sido infeliz Que diga no haber sentido la vida Gracias a sus hermosos cantos, dejémosla dormir Shh. Bueno, esta novela está escrita por mí Trata de una ciudad que se transforma en una flor Le puse por título Balmer Parkyut, que es el nombre del personaje principal Y si te interesa comprarla, está en la descripción del video El link de la tienda Amazon, ahí se puede adquirir bueno, este es uno de mis cuatro libros, si a ti te interesa aprender a escribir, yo te dejo aquí el enlace de mis videos para aprender a escribir, para escribir tus propias historias. Si te gustó el video dale manita arriba y suscríbete al canal.